proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo es un proyecto que fue iniciado a través de moción parlamentaria el año 2016. Actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. Dicho proyecto tiene tres propósitos fundamentales según se señala en sus fundamentos. En primer término tiene por finalidad eh, brindar eh, reconocimiento y protección a aquellos hijos e hijas que han sido eh, objeto de técnicas de reproducción humana asistida, específicamente para el caso de dos mujeres que se sometieron voluntariamente a dichas técnicas de reproducción humana asistida, con la finalidad entonces de que ambas sean eh, determinadas como madres del de hijo o hija. En segundo lugar, tiene por fin eh, posibilitar eh, que el hijo o hija que eh, ha sido criado eh, por una mujer que comparte crianza del hijo eh, con su madre, eh, pueda efectivamente ser reconocido por esta, por esta mujer. Es decir, en el contexto de una pareja de mujeres, en definitiva, si el hijo tiene su filiación determinada respecto de una de las mujeres a través de las reglas generales de la maternidad, la pareja madre, digamos la pareja de, de, de esta mujer, tenga la posibilidad de reconocer a ese hijo o hija para que se determine también su calidad de madre. Y en tercer término, eh, el proyecto lo que propone es eh, modificar eh, la ley de adopción de manera tal de permitir que eh, las eh, parejas que han celebrado Acuerdo Unión Civil puedan adoptar a un hijo o hija en los mismos términos que lo puede hacer hoy una pareja de cónyuges. En ese sentido, se trata de un proyecto que va eh, en línea con el desarrollo experimentado por la sociedad, ciertamente, y que es una, eh, una sociedad donde las familias se configuran de una manera muy distinta a cómo estaba constituida, al menos desde el punto de vista ideal, eh, a principios del siglo XX e incluso a mediados del siglo XIX que es la eh, época en que entra a regir nuestro Código Civil Chileno una mala familia que estaba constituida en base a un matrimonio y por consiguiente entonces eh, donde la filiación eh, era reconocida respecto de un padre y una madre una filiación entonces que tenía plena coincidencia y que aún sigue teniendo plena coincidencia en general con la filiación de carácter biológica en ese sentido, hay que señalar que eh, ya la jurisprudencia ha dado pasos decididos, especialmente eh, a través de distintas sentencias, distintos fallos que han dictado muchos juzgados de familia, como una sentencia reciente del 8 de julio del presente año, en que eh, la jueza del segundo juzgado de familia de Santiago acoge una demanda de reclamación de maternidad respecto de la pareja mujer de la madre, y en base a una serie de fundamentos y de principios que cita en su sentencia, eh, ordena una nueva, eh, una nueva inscripción del hijo en el registro civil, donde se establezca que ambas mujeres son efectivamente madres ante la ley. Por consiguiente, este proyecto de ley, ciertamente, como señalo, va en plena concordancia con ese tipo de decisiones. Luego Hay algunos aspectos que creo que sería eh, importante recoger, analizar e incluso eh, modificar, eh, porque el proyecto tiene ciertos problemas que se pueden visualizar desde el punto de vista de la técnica legislativa. Una primera cuestión a nivel de, de mirada global, es que el proyecto nuevamente eh, eh, supone la elaboración de una normativa de carácter casuística. Eh, o decir, abordar problemas, un problema concreto a partir de modificaciones legales, que es una técnica que ha sido utilizada de manera muy reiterada, sobre todo con los últimos proyectos que se han incorporado sobre la materia, sobre el derecho de familia, derecho sucesorio. En, en ese orden, entonces, eh, el proyecto no abarca la totalidad de situaciones que se pueden producir ni respecto de hijos, que lo son respecto o en relación a una técnica de reproducción humana asistida, como tampoco abarca la totalidad de hipótesis que pueden quedar configuradas en relación a padres y o madres eh, que son o forman parte de una pareja del mismo sexo. Así, por ejemplo, eh, en el proyecto eh, el énfasis está puesto en eh, la posibilidad de que tengan el carácter de madre, como dije previamente, eh, las dos mujeres que se sometieron a técnicas de reproducción humana asistida. Eh, sin embargo, no queda incorporada esa misma posibilidad respecto de una pareja de varones, una pareja homosexual, que eventualmente podría también haberse sometido a técnicas de reproducción humana asistida a través de una maternidad subrogada, a través de un alquiler o como dato de útero y esa situación entonces no queda eh, configurada, no, queda, no, no está siendo eh, contenida dentro del proyecto. Probablemente ello ocurre porque en Chile aún carecemos de una legislación respecto de dichas técnicas de reproducción humana asistida y por consiguiente para poder recoger esta situación respecto de una pareja de varones, probablemente sería necesario eh, eh, tener o contar con una regulación que admitiera este tipo de técnicas de reproducción humana asistida. Eh, de manera tal entonces que aquí claramente se echa en falta una regulación más integral que abarque la totalidad de situaciones y de paso ciertamente que esté con los nuevos tiempos respecto de este tipo de técnicas. En segundo término, ya desde el punto de vista más puntual respecto al proyecto, me parece que hay eh, un par de situaciones que sería importante que el proyecto eh, tomara en consideración y, y eventualmente se introdujeran enmiendas o modificaciones. Una de ellas dice relación con el hecho de que el artículo 179 que se propone eh, supone incorporar Dentro de las dos categorías que son la filiación matrimonial eh, y la filiación no matrimonial, una tercera categoría de filiación que serían los hijos producto de estas técnicas de reproducción humana cítida. Eso ya tiene un problema técnico porque la filiación matrimonial versus no matrimonial tiene como criterio distintivo el si eh, los padres están o no están casados. Y acá, por el contrario, se incorporaría una tercera categoría que no dice relación con ese criterio. Se injerta, de alguna manera, una clase de hijos que no tienen que ver con el criterio distintivo entre la filiación matrimonial y no matrimonial. Creo que esa parte habría que revisarla, me parece cuestionable en ese sentido el proyecto. Eh, en un segundo término, además de lo que señalé previamente, es decir, que no cubre la totalidad de situaciones eh, de, de que podrían darse respecto de una pareja de varones que se sometan a las técnicas de reproducción humana asistida, eh, hay otro problema que, que se podría presentar y es que no queda completamente cerrado en el proyecto la posibilidad de que eh, este hijo o hija que tiene dos madres ante la ley ya sea producto de las técnicas de reproducción humana asistida o bien producto del reconocimiento de la madre de crianza que pudiera ser en relación a su filiación, no queda suficientemente claro qué ocurriría si eventualmente un varón pudiera reclamar, por ejemplo, la paternidad o incluso eventualmente reconocerlo. Y ello lo señalo simplemente porque en general se ha entendido que eh, la determinación de la filiación es respecto de un padre y o de una madre. Eh, de manera tal que sería necesario clarificar este asunto eh, de manera tal que quedara suficientemente especificado que una persona solamente puede tener determinada su filiación respecto de dos madres o eventualmente en algún momento de dos padres o de un padre y de una madre y no con esta posibilidad de llegar a tener incluso en teoría hasta tres progenitores ante la ley. Eh, me parece tremendamente rescatable eh, y, y, y muy positivo eh, el hecho de que se vayan incorporando este tipo de situaciones en nuestra legislación eh, me parece además tremendamente positivo el hecho de que el proyecto contemple la posibilidad para que eh, quienes han celebrado Acuerdo a Unión Civil ya sea una pareja heterosexual o bien de personas del mismo sexo, tengan los mismos derechos para adoptar a un hijo o hija a través de la normativa de la adopción. Ese es un elemento tremendamente importante y es un elemento que ya había sido llamado eh, la atención por parte de la doctrina nacional. Mirado desde ese punto de vista, eh, el proyecto es positivo, eh, me parece que sería interesante que se abordaran estas problemáticas que acabo de señalar, pero ciertamente que se trata de un proyecto que fortalece el derecho a la identidad del, del hijo o hija, se trata de un proyecto además que eh, va recogiendo de manera progresiva los derechos fundamentales eh, en general respecto de los niños, niñas y adolescentes, la protección integral del menor, su derecho a la identidad como dije previamente y ciertamente que el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Es un proyecto importante, es un proyecto que esperamos que eh, tenga una discusión que no se dilate en el Congreso Nacional de manera tal entonces que dé una pronta respuesta a muchas familias que han tenido un largo anhelo en orden a que el derecho las reconozca como tales.